Bueno, ¿qué le va a hacer? Buenas tardes, gente. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? El señor es Pablo y ¿lo conocen? me dijeron que ya filmás autógrafos y todo ese tipo sí, de cosas ¿sí? ¿sí? En varios clubes de fans registrados en Oye, el distrito sí, es sí. una cosa, viste, yo te dije la historia garpa, sí, Pablo sí, sí. ¿cómo andás? y acá la estamos dando gratis, estamos perdiendo viste, estamos haciendo, lo... vengo a dar clase gratis a un viejo pelado dice que le gusta la historia cómo andás? Este, bien, bien, afortunadamente bien, así que sí en, en otro encuentro de, de esto que, que la verdad que tanto nos gusta y tanto nos apasiona como es este eh, charlar un ratito sobre historia y despertar ese, mm, ese gusanito de la curiosidad, ¿no? Más bien, hoy eh, es una cosa, estaba escuchando eh, anuncios oficiales, que el presidente estaba en Santa Fe mm. y habla el gobernador y dice tal cosa, y ¡pa! tocan los dos, tocaron el territorio de la historia. Sí. Eh, diciendo cosas que no, no voy a, a comentar acá, sí. pero por decir de la importancia que tiene el, el ancla de la historia. Claro. ¿No sí. es cierto? Y, este, y me acordaba de vos y digo, ya, mira mirá cómo es, cómo todos usan la historia sobre tal cosa que aquel le dijo tal otra que le escribió una carta este, y demás. Decime, es que, eh, si es te que escucho, es, te escucho. Es este eh, absolutamente ineludible. A veces yo durante muchos años trabajé eh, en un profesorado, donde había jóvenes y que, que estudiaban con la intención de ser también docentes de Historia, y una de las cosas que les decíamos era, ustedes se van a dar cuenta que cuando avancen en la carrera, en, el, en los estudios, van a estar un día en un cumpleaños, o van a estar en la farmacia, o van a estar en, en la sala de espera del dentista, y cuando alguien se entere de que ustedes están estudiando historia automáticamente alguien les va a decir Usted sabe que a mí la historia me fascina, es cierto que, y se va a poner a departir con ustedes de igual a igual Si ustedes en lugar de historia estudiaran, no sé, este, física, eh, física <risa> o sí, oceanografía nadie, nadie les preguntaría, dicen, No ah, por mira, claro, no porque, porque esas materias estén mal Sino porque la historia de una u otra manera nos interpela a todos y todos nos sentimos habilitados para opinar del tema, como el fútbol. <risa> y, y en un punto, eso creo que lejos de debilitar, en este caso a la disciplina de la historia, la fortalece. Porque todos los relatos colar, corales, todos los claro. relatos colectivos, hacen justamente que algo sea más este más accesible y más de todos y todos nos sentimos interpelados Aparte que la gente se, se interese, Como ¿Sí? vos decís, tal cual Porque la gente es como que tiene el tema ahí en la mesa Es claro, ¿no? sí. como estos lentes que están acá de Decís, tiene historia Le hablar le gusta, sí, a la gente se engancha Sabe que es algo de lo que puede hablar Y además te preguntan Como diciendo, viste que a veces te dicen eh, Te hablan sobre un tema y te dicen que aprendieron sí, sí, como sí. para ver si estaba bien. O, o recuerdan a un maestro, o recuerdan un, profesor. A un maestro. Sí, sí, sí. decime, queridísimo bueno, y, Pablo, ¿por dónde vamos a andar? Bueno, este junio, eh, mes que nos atraviesan con distintas efemérides, este en breve los niños, niñas, y en provincia de Buenos Aires todavía podemos decir niños, ¿no? Creo. Oh, por favor. <ríe> Creo que aquí sí, ¿no? Por favor. Yo digo, en cualquier momento van a decir, ¿saben qué? Les voy a dar otra noticia. No se puede hablar lunfardo. Sí. Tampoco se pueden hablar con expresiones latinoamericanas como ¡Eh, vos, oh, tal cosa, sí. gurí! No. Eh, eh, eh, yo cosas. sugiero a todos los puristas del lenguaje, sí. hago una breve observación. A, a todos los puristas del lenguaje eh, eh, que, los, que los hay, con sobreactuada preocupación por el... El, el anti del lenguaje inclusivo De todos los colores que, que De todos los colores eh, Pero que buceen eh, en la historia Porque el 17 de octubre Casualmente, una fecha casual de, de 1848 Un catedrático muy conocido argentino En la Universidad Nacional de Chile Presentó una ponencia Donde proponía Readaptar la gramática eh, española descastellanizándola proponía suprimir la H por carecer de sonido elegir una de las dos Bs para que una sola B sea la existente es decir, de eliminar el concepto B larga, B corta te lo hago fácil decía claro, su, eh, suspender la C y la S por una sola letra es decir, eh, indistintamente se puede escribir de las dos maneras anular la X porque tranquilamente el sonido X se puede producir en idioma esp español con la C y la S juntos claro. este, y obligar a la pronunciación de todos los vocablos en otras lenguas eh, eh, con la fonética argentina este, suplantar la doble L por la Y este, y como si fuera poco y al mismo precio este mmm, rever el tema del, de los, del sistema de puntuación y an, en, anular el tú y el vosotros de las conjunciones este, ¿Y pronombres. ¿Quién fue esa persona? No. Un bruto y un ignorante que no sabía nada de educación. Domingo Faustino Sarmiento. ¿Domingo Faustino Sarmiento sí. con actitudes inclusivas? Eh, por lo menos gramaticalmente podemos decir que ¿Pero sí. ¿Estaba, ¿Estaba atendido por el médico? Bueno. Digo, eh, <risa> <risa> qué malo que soy. Eh, digo, a ver. Eh, después se mandó unas cuantas. Claramente, ¿no? y ahora vamos a la, sí. a la temática nunca. Dale. Cuando discutimos lo del lenguaje inclusivo, no estamos discutiendo la letra E, la letra X o Hay arroba. otras cosas. Hay otras cosas de y, fondo. Eh, tengo que reconocer que evidentemente estoy sorprendido, porque este hombre al cual. Sé yo es la primera vez que lo escucho con una actitud y un corazón abierto de, de inclusión sí, sí. Este, yo después me voy a tomar la presión sí, sí. <risa> ambos lo haremos <risa> pero bueno junio, eh, efemérides este, a por doquier, algunas eh, sumamente tristes como el, eh, la firma de la capitulación no de la rendición sino de la capitulación del conflicto bélico en Malvinas, e insisto con esto, porque nuestro Estado, nuestro gobierno, y especialmente nuestro pueblo, no se rinde frente al tema de Malvinas. Sí, no es. Digo, es un tema sobre el cual no nos rendimos. Hubo una capitulación en, un, en una aventura bélica que jamás debió ocurrir, pero es una fecha sumamente triste. Recordamos la muerte de uno de los más grandes prohombres que ha tenido... La, la América del Sur, por lo menos que ha sido Manuel Belgrano, gran educador, teórico. Y también hay otro... No sé, y el Che también no está... Ahí va. Y empezamos hablando de Rosario. Claro. Causalidades de la historia. Un 14 de este junio de 1920... Perdón, sí, no me vas a dejar al Che afuera porque se pudo Bueno, todo. Está, Un 14 de junio de <risa> 1928 nace en, en la provincia de Santa Fe en el seno de una familia aristocrática, en decadencia, de una burguesía acomodada, pero en, en, en, relativo, en relativo proceso de decadencia económica, eh, de padres profesionales. Nace Ernesto Guevara de la Serra Lynch, como todos eh, sabemos. Eh, ya conocemos más o menos su historia, que la familia se traslada, siendo él muy niño, a las sierras cordobesas, eh, para tratarle la afección pulmonar que tenía, que no era más ni menos que una asma crónica, como tenemos muchos en la actualidad, pero que en aquel momento se consideraba una enfermedad invalidante prácticamente, y este, estrictamente vinculada al clima, por lo tanto se sugiere un clima seco para evitar la, la humedad, que en las cercanías del río Paraná no les hacía bien. Luego este niño este, que vive una infancia cómoda, como todos ya sabemos, eh, y se destaca como estudiante tanto en la escuela primaria como secundaria, ingresa en la universidad donde sin demasiados obstáculos cursa con relativa tranquilidad la carrera de medicina, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Este, tiene ese famoso viaje iniciático que lo relata muy bien. La película eh, bueno, no es estrictamente argentina, argentina, francesa, uruguaya, diarios de motocicleta que cuenta... Ese viaje iniciático con ese otro compañero un poquito mayor que él, Osvaldo Granados, eh, en la famosa mota la, Ponderosa, la Poderosa, perdón, que recorre en el sur de Chile, este Perú, Bolivia, bueno. Eh, ahora, la idea nuestra era eh, a empezar a partir de ahí, ¿no? A partir de ese viaje iniciático, Guevara eh, eh, se recibe de médico y toma la decisión de. Eh, una decisión que ya tenía hace un tiempo atrás. De eh, trabajar en un famoso leprosario que existía en las cercanías del río Orinoco, en el territorio actual de Venezuela. Este, se traslada para allí eh, y, muy interesantemente, llega. Eh, a Pero, disculpa, sí. una pregunta que te hago sí. con respecto a ese sí. tema. Él ya tenía la determinación de ir a ese lugar o ese lugar se, le aparece, en ese el lugar se, del se le aparece en el lugar del primer viaje y luego vuelve a la Argentina, se recibe de médico y dice, y dice ese es allá. mi destino. Mira. Llega a Venezuela y en, a mediados de los años, este, mejor dicho, a comienzos de los años 50, Venezuela estaba siendo un foco de efervescencia estudiantil porque este, se realizaba en Caracas lo que se llamaba la eh, Conferencia de Estudiantes del Caribe. La Conferencia de Estudiantes del Caribe era una conferencia caribeña de estudiantes universitarios que se sentaban a discutir desde la autonomía universitaria, los programas de estudios, hasta las este, cuestiones políticas de fondo de cada uno de los países. Sí. Eh, en, esa, en esas asambleas donde termina en una convulsionada discusión que provoca una especie de, de mitin político y asamblea callequera mucho más chiquito al estilo del mayo francés de unos años posteriores eh, se elige como presidente eh, de los estudiantes del Caribe a un recientemente eh, eh, abogado recibido con honores en la Universidad de La Habana no me digas que el, el doctor señor, Fidel Castro el, Ruz el doctor Fidel Castro Ruz claro pero es que no hay casualidades que, eh. que si bien no era en ese momento un hombre de ideas de izquierda porque hay que decirlo Fidel militaba en lo que se llamaba el partido ortodoxo cubano que es toda, toda, eh, toda traspolación eh, siempre es compleja vamos a decirlo así el partido ortodoxo cubano sería algo parecido a la UCR un partido de clases medias progresistas laico no en el caso de Fidel que era un hombre de formación jesuítica todavía pero con una posición muy crítica eh, eh, a, a la intervención norteamericana en América Latina y muy crítica a las dictaduras militares que, por ejemplo, Cuba ya vivía desde el año 52, Cuba estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista. Eh, Guevara, como ya profesional recibido, participa como espectador, como uno de las tantas personas de esos... De esos, este, de esos acontecimientos de esa movilización estudiantil y queda sumamente impactado por la potencialidad de la fuerza que esta, esta pequeña burguesía ilustrada tenía en el Caribe que él eso eh, no, lo not, no lo había notado tanto en la Argentina él viniendo de una familia medianamente acomodada una familia también vinculada muy periféricamente pero vinculada al fin al Partido Socialista al Partido Radical uh -huh. abiertamente antiperonista eh, le sorprende ese grado de movilización estudiantil con protestas tan de fondos que en la Argentina en ese momento no pasaba. La experiencia en Venezuela eh, y la, es que la injusticia mueve montaña. La injusticia mueve montaña. Y convierte a la gente con rapidez mucho más rápido que un libro y que un volante. O sea, la ves ahí delante <ríe> tuyo y si no me la banco. Eh, y estamos hablando de estudiantes en universidades públicas o algunas privadas del Caribe, que en su inmensa mayoría no pertenecían a los sectores populares. Y así todo percibían que hay un montón de cosas que funcionaban mal. Guevara se, se cartea bastante con este famoso amigo de él, Granados, y le comenta la, el impacto que le generó la movilización estudiantil, la represión militar cuando los estudiantes salieron a la calle, el encarcelamiento, y varias veces le plantea que hay algo eh, que, que nosotros ya vimos en Bolivia le, le, le cuentan esa carta ¿a qué hace referencia? en ese primer viaje que cuando ellos ingresan en Bolivia a comienzos de los 50 eh, estaba ebulleciendo en Bolivia un movimiento ahí sí claramente revolucionario motorizado por el campesinado en su mayoría indígena y por un sector de las fuerzas armadas nacionalistas no digo de izquierda, pero muy antinorteamericanos, que dieron base a la conformación de lo que se llamó el MNR en Bolivia, Movimiento Nacionalista Revolucionario, que entre el año 49 y el año 52 hizo grandes, grandes reformas en la estructura de Bolivia. Nacionalizó el cobre, nacionalizó el estaño, permitió votar a los, a los indígenas, cosa que en Bolivia estaba prohibido hasta 1949. 92% de la población ha prohibido el voto indígena. Eh, se reconoce el, el legítimo derecho de los pueblos originarios a hablar en sus lenguas eh, típicas. Es decir, Bolivia comienza a perfilar esa identidad, esa orgullosa identidad mestiza e indígena y ¿saben cuál es el centro de las agitaciones entre el año 49 y 52 en Bolivia? El sindicato minero y Cocalero de Cochabamba. Mirá de dónde viene, viene Evo Morales. Morales. Porque la historia yo conocía, es muchas cosas menos accidental. Yo, yo conocía de, de los movimientos, digamos, de la de la rebelión de los mineros en mm -hmm. Bolivia sí, sí. en esos años, que decían que eran muy, muy sí, fuertes. Este, muy fuertes. Pero eh, todos los detalles. O sea, lo, lo interesante de la historia es. Primero que no sé cómo expresarla, pero en realidad es tiempo de vida humano. Claro. Para quitarle el título, ¿no? Porque si no el título dice, no, historia lo asocias con que tengo que acordarme. No, no, es experiencia fecha. social de vida acumulada. Es experiencia social de vida acumulada y vos decís, mirá cómo, cómo van saliendo las cosas, cómo claro. van apareciendo y cómo, cuando vos te enterás de eso en Venezuela, mm -hmm. por decir Venezuela, sí, sí. por decir todo el Caribe y toda la parte, decís, claro, es decir, la cuestión de la injusticia Se viene en esa zona claro. es vieja. es, vieja. es vieja. Y las luchas de resistencia de los pueblos también. Son viejas. Claro. Entonces, pues, si no es, porque lo que pasa es que de repente viene una generación, como pasa hoy en día con los más jóvenes, sí. que al no tener de repente masivamente un acceso al conocimiento acumulado de todos esos años, piensan que las cosas están empezando ahí. No. Y entonces... Nadie también, inaugura nada. Claro, entonces también hacen el laissez-faire en Francia, como decían, dejemos hacer, pues, no, claro, si esto viene de viejo, esto viene mal, el monstruito está mostrándote la cabecita y tiene una cabecita así con un lomo gigante. Bueno, Guevara finalmente no logra sentarse ni laboral ni personalmente en, en, en Venezuela este, y entonces continúa su viaje hacia el norte y se radica por un tiempo en este, Guatemala, tampoco es una causalidad histórica, llega a Guatemala en medio de un gran, una gran convulsión social y política, Pero, quilombero. Eh, en las que él participa como espectador, está claro, ¿no es cierto esto?, que no, no le estamos asignando un rol protagónico. Él llega a Venezuela, eh, perdón, a Guatemala en el año 54. En el año 54, en Guatemala, él llega a finales del 53, en el año 53-54, en Guatemala, había ganado las elecciones eh, la... Unión Guatebalteca de la Revolución Nacional, UGRN. Era un partido político fundado por un militar ultranacionalista, un militar de izquierda, llamado Jacobo Alberts, que cuando asume la presidencia, la primera decisión que toma, para que no haya mucho lugar a duda, es la reforma agraria. Ah, sí, digo... Digo, para evitar... Eh... Problemas. dice, querida, me levanté con ganas de hacerme amigo de los americanos Bueno, de todos los... obviamente Guatemala, un país históricamente semicolonizado por la histórica compañía United Fruit Una compañía norteamericana que era la, la dueña casi monopólica de las producciones de banano, caña de azúcar Y principalmente del de árbol de caucho que producía el caucho para la industria automotriz norteamericana. ¿Cómo los, cómo los yanquis ellos tienen una ley donde dicen no yo eh, puedo estar armado por si hay una invasión de Inglaterra? Claro. Pero resulta que en esa empresa que él menciona se parece muchísimo a la compañía de las indias de los ingleses. Totalmente. Eh, una copia. Una copia. Digo, eh, este, este gobierno de Jacobo Álvarez, que tenía gran apoyo indígena y campesino, eh, obviamente generó tensiones muy rápidas con los Me Estados imagino. Unidos, y en el año 54, a poco de llevar Guevara, se produce un golpe de Estado que lo desplaza, lo intenta asesinar al presidente, interviene directamente un batallón, porque Guatemala tiene, ¿cómo se dice?, bases norteamericanas operando desde comienzo del siglo XX, interviene un, bat <coughs> un batallón de marines este, para eh, digamos, del lado de las fuerzas golpistas se encarcelan a un montón de funcionarios, un montón de eh, simpatizantes de Albers y a un montón de curiosos que estaban ahí dando vuelta, entre los cuales está Guevara. Se los deporta a los Estados Unidos, poca gente sabe este dato, no es que yo sea un genio, pero digo, se lo deporta a Estados Unidos, Guevara pasa algo así como un día y medio deportado en los Estados Unidos y luego se lo manda en avión, a él junto con otra gente, a sus respectivos países de origen, vuelve a la Argentina. ¿Y el, el, la familia del presidente guatemalteco no viene a Argentina? La familia todo, del presidente Álvarez viene a la Argentina. Porque no. yo después voy a averiguar, pues me parece que puede ser que conozca al hijo. Bueno, de, la cosa de... es que Gavara pasa un par de días preso en la Argentina sí. eh, hasta que finalmente el gobierno argentino, en ese momento el gobierno de Perón, un este, tipo que estaba detenido por nada, por ser argentino, por estar ahí, este, pero también en un momento de mucha debilidad política del gobierno de Perón, de una crisis económica larvada y de un intento de buenas relaciones con los Estados Unidos, eh, el gobierno argentino no, no fija posición frente a lo que había pasado en Guatemala y deporta nuevamente a los, a los, este, a los argentinos que habían sido devueltos. Y los deporta a México, histórico país que recibió, siempre recibió exilados políticos. En es, entre esos deportados está eh, el entonces eh, Ernesto Guevara. Así que Guatemala, ¿no? Estados, Estados Unidos, Unidos Argentina, Argentina Buenos Aires, México. México. Allí en México Guevara tiene una serie de dificultades para revalidar su título, eh, por lo tanto vive durante un, un, varios meses como fotógrafo amateur de fiestas de cumpleaños, fiesta de 15... Mirá y tomando fotos a los turistas en la plaza, en el Zócalo, que es como la Plaza de Mayo de los mexicanos. Sí, sí, sí. sí. Este, lo cierto es que para esos años, ¿quiénes se encuentran en México? Y estaba Fidel Castro. Estaba Fidel Castro, Supongo. con los 12, o sea, no hay que por qué recordarlo, en el año 1953, el movimiento 26 de julio que comandaba Fidel Castro, Victoria hacía un fuego también. Claro, está, intentan derrocar al gobierno de Batista, fracasan, son encarcelados, condenados a cadena perpetua. Eh, hay una gran presión internacional para que los liberen, puesto que al fin y al cabo eran jóvenes de clase media no comunistas que enfrentaban una dictadura. Hay inclusive mucha presión de, los, de, de parlamentarios demócratas y de diarios ligados al Partido Demócrata de los Estados Unidos. O sea, no tiene que haber presos políticos. Y el gobierno de Cuba, la dictadura cubana de Fulgencio Batista, dice, bueno, eh, lo, eh, no los liberamos, pero los deportamos a México, con la promesa de que nunca vuelvan. Los deportan a México y este grupo llega a México con qué intención? Reconstituirse como fuerza e ingresar como fuerza militar a este nuevamente intentar liberar yo, Cuba. La verdad que siendo mal mira, si sos bien pensado a favor de esos parlamentarios demócratas no. americanos dirías eh, bueno, qué sé yo, sensibles, diría, eh, algún sensible, ¿vio? De esos que de repente se, se levanta, se golpeó la cabeza y se le cambió algo, pero yo creo que la mayoría dijo, escúchame, yo voy los fines de semana a la Habana. Todos y los me voy son en contra joda. Porque es un gigantesco prostíbulo, La sí. este, Habana. A mí no me vas a venir a arruinar el fin de semana claro. con problemas de rebeldías populares claro. y que de repente yo esté haciendo mis cosas y que explote una bomba claro. por ahí. Así que, a Bájamelo ver, todo. Batista, bájame la velocidad claro. del tema. Claro. Porque eh, habíamos quedado en eso nosotros con la mafia estadounidense sí. también. ¿eh? Y calmaron todo. Calmaron todo. hasta Por ahí. Ah, hasta un ratito. Porque ¿qué terminó ocurriendo? Estos exilados cubanos comandados con Fidel, estaba el hermano también, Raúl, varios, sí, sí. Este, comienzan a establecer vínculos personales y políticos con grupos eh, mexicanos con la intención de, de que les, los ayuden y, y los sostengan, inclusive económicamente, para reper, repertrecharse y volver hacia Cuba. Ahí se establece en una noche, en una cena, eh, en, en la casa de un viejo militante de izquierda mexicano, el famoso encuentro entre Fidel y el Che, que el Che lo cuenta varias veces, dice que lo conoce a Fidel colando fideos, este, y donde Fidel le cuenta lo que pasaba en Cuba, lo que había que hacer, y Guevara, eh, lo cuenta en su memoria, siente como, como el llamado a la participación por esa lucha, eh, sin tener muy en claro este, en, en, en qué empresa se estaba metiendo. ¿no? Y se, se incorpora, a esa famosa expedición de cuarenta y picos de tipos en el barco Gratma, que quiere decir abuela, que zarpa una navidad de 1956, de las playas mexicanas rumbo a los callos cubanos, y él se suma a ese movimiento en carácter de médico, que era su, su, su profesión. Por fin había encontrado <risa> trabajo de lo que él de quería ser que médico, no bueno, quería ser fotógrafo en el zócalo. Esta, parte ya, es la broma, esta ¿eh? parte ya la sabemos, el, no el, el proceso revolucionario cubano eh, es, es este, no fácilmente, pero es eh, masivamente apoyado, eh, sobre todo porque, porque al, al brazo armado, vamos a decir así, de la revolución cubana que comandaba Fidel desde la sierra, se le suma... Eh, otro brazo armado, otro foco de resistencia armada muy fuerte en, en la zona de, de Santiago y de Holguín, de donde era Camilo Cienfuegos, un hombre más vinculado a la iglesia, al cristianismo revolucionario, y una gran presencia de agitación estudiantil, universitaria, una vez más, que lo motorizaba desde La Habana un histórico dirigente, dirigente estudiantil cubano que se llamaba Frank Pais, como, como suena, país eh, que encima la dictadura de Batista toma eh, la trágica y la errónea decisión política de encarcelarlo y asesinarlo, lo que provoca una gran agitación social, sobre todo dentro de las clases medias. Eh, bueno, eso lleva a la descomposición del, del único sostén, los únicos dos sostenes que tenía Batista, que era el ejército, y la embajada de Estados Unidos, que obviamente, que obviamente, como vos bien decís, con la intención no de evitar el derramamiento de sangre de del cariño, sino claro, de conservar claro. los negocios, este, y posiblemente de sacarse de encima eh, de la isla la presencia de la mafia, sobre todo de Nevada y de, y de, lo, de Florida, este, mmm, terminan como soltándole la mano a Batista, Batista huye de la isla, entre paréntesis, huye con 350 millones de dólares. No es broma esto. Pasa por el Banco Central, yo para la casa toda, se sube en avión privado, este, va a la Embajada Norteamericana, lo cargan de nafta y se exila en República Dominicana, donde estaba otro dictador, agente de la CIA, Trujillo. Bah. Lo cierto es que el y porque hay que estar en familia, bueno, claro. hay que estar en familia, Lo cierto ¿no? es Vos porque no los entendés, ¿te das cuenta? Lo cierto es que, y hasta el día de hoy, el, el, el gobierno cubano toma como fecha de la revolución, el primero de enero, el primero de enero es el día que el ejército, la, los comandantes en jefe del ejército, le dicen a Batista, se termina, raje. Eh, ni Fidel, ni el Che, ni Camilo, ni Raúl estaban en La Habana en ese momento estaban el, quien, estaban en la otra parte, en el, el que más cercano estaba era Guevara en la ciudad de Santa Clara que no estaba cerca para nada el ejército en realidad lo que ocurre ahí es un golpe de estado se sacan del cima al dictador y se sientan a esperar el ingreso de las tropas revolucionarias que claro. entran a La Habana seis días después, el 7 de enero y, con, y hay que decirlo, con una gran autoridad Fidel entra en La Habana vuelvo a decir, seis días después y la primer condición que pone es esto no es un golpe de Estado, esto es una revolución renuncia a todo el Estado Mayor del Ejército y traemos como presidente enterino a <coughs> alguno de los políticos exilados durante la dictadura y se traen a un hombre menos conocido en la historia Juan Manuel Urrutia que estaba exilado en los Estados Unidos en Miami, que era un, un histórico dirigente muy opositor al gobierno, a la dictadura de, de, Batista. de Batista Cercano al partido demócrata norteamericano, eh, pero un tipo con buena imagen en el país Y llega a, a la presidencia interina de Cuba, este, con el apoyo de todos los partidos políticos cubanos Con el apoyo de Fidel el primer acto de gobierno de Juan Manuel Urrutia es abrir las cárceles y liberar a los presos políticos, designar a Fidel Castro comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, este, iniciar una serie de eh, juicios de lo que hoy llamaríamos de lesa humanidad por los, crim, por los crímenes del terrorismo de Estado de la dictadura de Batista. Sí, porque Batista era, era cruel. No había dejado casi 20.000 detenidos desaparecidos mm. la dictadura de Batista. Eh, lo cierto es que este nuevo gobierno revolucionario eh, tenía que comenzar a discutir hacia dónde iba que era un gobierno o mejor dicho una alianza política que se iba a limitar a sacar del gobierno una dictadura decadente eh, terminar con algunos problemas graves que había en la isla como el analfabetismo el menudeo de drogas vinculado a la mafia de La Habana, des... Eh, des este, eh, ¿Cómo decirlo? Des, sacar de la mafia de negocios muy, muy típicos que estaban como la prostitución, el turismo, los casinos, pero había problemas de fondo, que era el acceso de la tierra, las, digo, la, el monopolio azucarero que tenía la Coca-Cola y la International. Sugar Company, que era de los Estados Unidos en La Habana se es consiguió decir, una colección de, de enemigos bueno, el, el, y el, ahí el pueblo cubano el gobierno, eh, que, vamos a decir así más legalista de Urrutia tenía una posición más cauta y el sector que venía más del lado de Fidel tenía una posición más de fondo no, a ver, todo lo otro está bien pero acá hay cuestiones de fondo que solucionar rápidamente el gobierno revolucionario comienza, como todos los gobiernos de alianza, en una disputa interna, que se termina resolviendo a, a comienzos de los 60, cuando Urrutia presenta la renuncia, claro. la, una parte importante de los partidos políticos apoyan, que Urrutia se vaya y apoyan el nombramiento de Fidel como, como jefe de Estado, y este, Fidel ya comienza a hablar cada vez más de el carácter socialista que tenía que tomar la revolución ¿por qué? porque un día se despertó socialista no, porque había una promesa que cumplir que era el tema de la reforma agraria y eran los partidos tradicionales de Cuba y especialmente eran las empresas norteamericanas quienes marcaban un, un límite contra esto Que claro. claro, repartan la tierra de los otros ahora la, la tierra de Coca-Cola es nuestra la tierra de la Sugar Company es nuestra los teléfonos son nuestros, los casinos son nuestros bueno, ¿qué le queda a Cuba? nada Claro, porque una cosa, una cosa es la historia y otra cosa es la realidad del momento. Vos decís, históricamente yo te vengo a, a protestar para pedirte tal cosa, la realidad que hay un tipo sentado que dice, pero todo eso es mío, Claro. ¿de qué estás hablando? ¿Entendés? Entonces este, uno empieza, yo te iba a preguntar más que nada por los chicos, o sea, Fidel no es que... Es decir, ya es un comunista que no, está haciendo no, una revolución no. y el Che es otro comunista no, más que está haciendo, no, ellos se querían sacar de encima de la dictadura. Sí. Este, y que en determinado momento, por lo que no sé cómo es, si es así, que en determinado momento ellos son empujados Totalmente. hacia el socialismo porque Estados Unidos todo lo que ellos querían hacer le decía, la Coca-Cola le decía, yo no quiero reforma agraria, pero son mis tierras. Bueno. Y ahí había un gran debate también dentro de una parte del gobierno revolucionario e incluso con los sectores que apoyaban la reforma agraria. Camilo Sinfuegos, por ejemplo. Camilo Sinfuegos, que estaba a favor de la reforma agraria, él no estaba a favor de una reforma agraria por expropiación. Él decía, no, bueno, está bien, las tierras a la Coca-Cola hay que sacársela. Ahora, eh, tenemos que llegar a un acuerdo donde nosotros los compensemos de alguna manera por, por, por, por, el, por lo que le estamos sacando la posición de Fidel, la posición del Che y de muchos otros, es decir, no. Pero a ver, esos tipos se quedaron con eso en un proceso donde Cuba era un Estado invadido por los norteamericanos, no hay que compensarlos con nada, al contrario, ellos deberían compensarnos a nosotros claro. por toda la riqueza que nos han sacado. Sí, aparte por apoyar un gobierno ilegal, bueno. un gobierno que, era, que, era, que ejercía el terrorismo de Estado bueno. como lo conocemos hoy en día, pero de vuelta a la realidad, eh, te dicen los tipos te miran como si vos estuvieses loco. Lo cierto es que con sus debilidades, con sus y con, con sus eh, contradicciones quise decir y con sus matices, el gobierno revolucionario comienza a revolucionarse y radicalizarse más. Emerge muy fuertemente la figura de Fidel como líder ya político del, del Cuba, no de la oposición cubana. El Che comienza a tener un protagonismo mayor dentro de esa estructura revo revolucionaria, primero como ministro de industrias, como director del Banco Central, este, luego como eh, referente de la, de la cartera de economía, este, y el gobierno cubano comienza con medidas muy profundas, una enorme y masiva campaña de, y exitosa, esto hay que decirlo, que pocas veces se dice, Exitosísima campaña de alfabetización en la cual participaron casi 500 maestros argentinos como voluntarios. Ah, mira, mm. mira. Y cientos largos de mexicanos. Y los, eh, los maestros argentinos, digamos, qué funcionario público los envía. Eso, ¿Eso fue, eh, déjame sacar bien la cuenta, fue sobre el gobierno de Frondizi, tiene que haber sido. mira este, Pero participan como voluntarios Lo mismo que los mexicanos los También, mexicanos. pero tienen que organizar organizarse sí, de sí. Alguna forma y... Luego una gran campaña de vacunación Parece una pavada Bueno, en este contexto global no tanto lo decimos sí, importantísimo bueno, este, Importantísimo este, Vuelvo a decir para, para 1960 Cuba tenía el 92% De la población analfabeta Cuando hablamos de una persona analfabeta adulta Es una persona que no pasó por la escuela nunca Claro no una persona que fue y no aprendió, una persona que no pasó por la escuela nunca. Este, y comienzan con la política de reforma agraria, es decir, bueno todas las familias poderosas que fueron funcionarios del gobierno de Batista expropiación de la tierra, reparto a los campesinos. Todas las empresas que apoyaron a la al gobierno de la dictadura expropiación sin compensación eh, reparto de tierras. Y luego vino el problema las compañías norteamericanas expropiación También. compulsiva. Eso obliga a que el gobierno tanto de Eisenhower, republicano, como el gobierno de eh, que le sucede, que es el de eh, Kennedy, demócrata, si bien tenían diferencias en algunos puntos, son en el fondo garantes de las ganancias empresarias de las grandes corporaciones de su país. Por lo tanto, ahí se, se, se sanciona la famosa ley Platt, que es la famosa ley del, del embargo cubano. Estados Unidos, no es que no es que rodea Cuba, pues hay mucha gente que piensa que Cuba, no es así, todo aquel país que comerce con Cuba va a tener una sanción económica por parte del gobierno norteamericano. Obviamente, el único bloque o el único país que en ese contexto podía pasaltarse por encima las sanciones económicas era la Unión Soviética. No sé, la Unión Soviética. Por lo tanto, es más muchos te plantean que es más este, eh, el alineamiento de la revolución cubana con el socialismo soviético es más una consecuencia de la inoperancia de la política exterior norteamericana que una decisión voluntaria del gobierno revolucionario. ¿se Pero entiende? además también, a, a ver, si vos estás haciendo una revolución y tenés un gigante de ese tamaño y claro. te sentís en estado de indefensión claro. directamente, entonces hablas del primer instinto que tiene cualquier animal en el universo que se llama supervivencia. Claro. Entonces si ¿quién puede enfrentarse con este tipo y que me dé una cobertura un tiempo? Bueno, habrá ido a hablar con... ¿Quién estaba? Brezhnev eh, no, no No, no, no, Nikita Khrushchev. Ah, Nikita ah, claro. claro, Nikita Khrushchev. De hecho, sí. justo es reconocer, Cuba tiene varios, pero por lo menos un intento muy conocido, ultra, Famoso hollywoodensemente, de invasión en 1961, la famosa invasión de Bahía de los Cochinos, de los Cochino. se llama Bahía de los Cochinos porque es un lugar de Cuba que se llama Bahía de los Cochinos, sí, sí, sí. donde un grupo de mercenarios eh, hondureños y guatemaltecos, un pequeño sector de agentes de la CIA norteamericanos, algunos matones, de la, eh, gatillos de la mafia. De, sobre todo de la zona de Florida uh -huh. Y exilados cubanos Muchos ex militares Bajo las órdenes de Bautista Intentan, un, intentan no Hacen un desembarco en Cuba con la, inten, con la intención ilusoria De que nosotros desembarcamos Y la población se nos, nos va a, a ir, subir Abiertamente claro. Eso no ocurre Así que hacen una intentan hacer una cabeza de playa una, Que no, que no, no, no sale eh, ahí hay que ser justo, el gobierno norteamericano ya de Kennedy en aquel momento tenía dos opciones eh, de, de mandar una invasión directamente de apoyo o sea que el ejército norteamericano invada Cuba abiertamente ante los ojos del mundo o eh, fingir este, o sea abandonar sí, sí, sí. esa aventura a su suerte se toma esta última opción La, el, el intento de invasor es derrotado abiertamente, como dato, como chusmerió, ahí eh, uno de los, entre enormes comillas, voluntarios que participan de la invasión a Cuba es el, el padre de Gloria Estefan. Ah, oh, mira. Claro, que era funcionario del gobierno de Batista. Esto no le quita mérito como cantante no, a la hija, no, no tiene nada que ver. Pero... Se, se, digo, ella toda la vida y su marido, pero especialmente ella, se presentan como nosotros que somos exilados, cosa que es verdad, el padre de la señorita, vaya es una señora, pero digo, el padre de, de la cantante no era un, un, un, un ciudadano autónomo, no, era un funcionario vinculado al área de propaganda y comunicación de la dictadura de Batista, que se fugó luego de la revolución y que, bajo las órdenes de la CIA y del Departamento de Estado, y intentó invadir ayer. su propio país. O sea, las cosas por su nombre, digo, insisto, eh, no, nunca tenemos que pedir perdón por tener memoria. No, bueno. más bien. Este, y menos por encontrarla. <ríe> y menos por encontrarla. <risa> bueno, lo cierto es que ese, ese triunfo, esa patriada esa de resistencia que fue la victoria cubana en Bahía de los Cochinos... También obligó, lo que vos bien planteabas, a, a que sobre todo la cabeza de la revolución, que era Fidel, a decir, bueno, esto va a pasar cada 10 minutos, a menos que nos blindemos geopolíticamente, y el blindaje geopolítico lo daba claramente el alineamiento, el acompañamiento, el amparo o la protección de la Unión Soviética. Y la verdad que hay que ser justo como estrategia, era correcta. Claro. Era lo que había que hacer. Sí, sí es en ese contexto donde la figura del Che toma más autonomía política. ¿Por qué? Porque el Che, que ya pertenecía a la generación de los eh, líderes revolucionarios abiertamente convencidos del marxismo y del socialismo como forma de Estado y de vida, proponen la idea de que la revolución cubana tenía que avanzar en eh, pasos agigantados, mientras que el área más política más vinculada a Fidel y a Raúl, lo que plantean es Tranquichango. que al socialismo se iba por pasos claro. y que era muy importante que Cuba tenga una economía sustentable siendo un país sin industrias, monoproductor prácticamente de azúcar y tabaco y con un histórico déficit en combustible, porque no claro. tiene petróleo. Entonces, esos pasos hacia la construcción de un socialismo había que darlos muy eh, calculadamente. Sí, porque estaban iban a necesitar Tiempo. casi todo de afuera. Casi todo de afuera. Casi todo de afuera. Y, y, la, y la, la postura de la línea más, más castrista era, y aparte lo fundamental, es eh, mejorar el nivel de vida real de la mayoría de la población. Empezando por los campesinos, los trabajadores, los profesionales. Y eso hay que hacerlo bien y hay que hacerlo continuamente. De hecho, como dato, esto lo cuenta en un libro José Granados, el famoso amigo del de, de Che, que se va a vivir a Cuba cuando triunfa la Revolución y vive toda su vida allá, Alberto Granados, perdón, que él cuenta que se reúne con, con el Che varias veces, cuando él era funcionario de economía, y el Che le dice que él tenía el proyecto de que para el año, estoy inventando, no me acuerdo, vamos a poner 1965, en Cuba haya un único salario universal para todos. Y que eh, Granados le decía, mira como idea está buena, para el año 3000, le decía, vamos vamos de a poco a eso. ¿no? Eh, lo cierto es que el Che... Eh, lo que pasa es que esa, esa, esa idea del, del Che y más luego leyendo el diario del lunes y teniendo en cuenta la, la honestidad intelectual y la desesperación de él por llevar justicia a los que padecían injusticia... Eh, uno se imagina en el estado que le habrán dejado a Cuba claro. y en el estado en el que uno ha visto filmaciones donde el campesinado iba y los ayudaba en medio de la época de guerrilla, pero sí, sí. pasaban mal, sí. los torturaban el, el, los dueños de los campos también los trataban sí. mal, pasaban hambre, pasían, parecían padecimientos claro, le habrá dicho cuál es la forma que puedo hacer yo para que esta gente le cambie algo, por lo menos bueno, hagamos un salario universal. Claro. Este, pero uno imaginándose la desesperación de él, porque él se desesperaba cuando lo nombraban ministro de Economía y no sabía si claro. hacía traer mil libros, se quedaba en la oficina y no se iba hasta saber las cosas. Claro. Y después, cuando había que trabajar en la zafra, él era el primero que iba a trabajar. Bueno, ese y, sistema y que este... vos contás de la idea del trabajo comunitario, mm. este, o las jornadas de trabajo comunitario, eh, fue una idea, no podemos decir del Che en exclusividad, pero que salió de su grupo, de decir, bueno, hay que conformar una, con, con, construir una épica revolucionaria donde un domingo al mes vamos todos a trabajar colectivamente por la sociedad en su conjunto, porque ese hombre nuevo del que comienza ya a hablar el Che, surge desde de un hombre, o sea, un ser humano se refería a él, ¿no? Claro. Este, con principios de solidaridad tan amplios que lo empujan naturalmente al socialismo Y que busca, o, o, o que lo único que persigue es la retribución espiritual Y para el que piense que se le ocurrió solamente a él Vos viajas a lo que ideológicamente luego diametralmente es supuesto que sería Israel sí. Y cuando claro. nacen los kibbutz, el kibbutz es eso, es el claro. trabajo colectivo Totalmente eh, el trabajo y la vida colectiva. De hecho había una parte importante, algún día hablaremos sí. había una parte importante de los de que era muy de izquierda de los, muy kibbutz, de izquierda los que, de los que tenían una organización muy de izquierda. Yo de, de, conozco algo alguna, algunas cosas este, de él muy muy muy este, por arriba sí, a, y a oídas de cosas de mi, de mi papá quien lo conoció personalmente a él claro. este, y era una persona que eh, digamos no sé cómo explicarte, no era una persona autoritaria era el tipo, él manifestaba un amor profundo uh -huh. y unas ganas, y, una, y un convencimiento y una convicción muy profunda y el tipo se exponía sí. a lo que fuera, cualquiera que necesitaba algo, él se, se esperaba y quería ir bueno, hacía, pues fue al África, al Congo a eso, a a eso habíamos De hecho, ya para eh, años 60 finales del 61, 62, 63 donde la línea económica que se termina imponiendo al interior de la Revolución Cubana es la línea más cercana a Fidel de decir, momento, ya se hizo la reforma agraria, ya se estatizó lo que hay que estatizar, ahora hay que estabilizar la economía, apuntar a un crecimiento e ir lenta pero granada, gradualmente mejorando el nivel de vida. Las reformas socialistas de última instancia vendrán con el tiempo, eh, el Che sale, del, del centro de las decisiones poli, económicas, perdón, y se transforma como en una suerte de embajador de la revolución cubana todos recordamos en el año 61 cuando participa en la conferencia de Punta del Este, sí. donde este, se, se inicia la expulsión de Cuba de la OEA por petición de los Estados Unidos interesante los chicos que busquen porque está en Youtube, está en YouTube. el discurso del, que creo que lo da en el Hotel San Rafael en, este, en lo que para los que son machetos del lado de la Brava, viste ahí, ahí es donde él habla y cautiva a todo el mundo en Uruguay, en Argentina, porque ahí había gente de todos lados. ¿no Totalmente, ¿cierto? y digo y ahí donde Cuba plantea el, el. Fidel, el che plantea la idea de que el problema geopolítico de Cuba era en realidad que Cuba demostraba, era una contradicción histórica, porque demostraba que un ejército revolucionario podía vencer un ejército profesional porque demostraba que las decisiones norteamericanas podían no cumplirse y porque demostraba que los pueblos tenían el derecho a autodeterminarse, que, que es un concepto que hoy casi lo tomamos como natural. Claro. ¿no? De hecho, eh, no solo interviene en la conferencia este, de Punta del Este, interviene también hablando en la ONU, este, este, el Che. Como dato interesante... ¿Tiene una reunión, eh... Ahora no es más secreta, porque se sabe, pero creo que con este, con, con presidente argentino... Con Frondizi. Con Frondizi. Sí, sí, sí. Este, creo que dicen que le vale el golpe. Eso. Seguramente. O sea, él en ese contexto se reúne con Frondizi, lo va a visitar a Frondizi a, a, a la residencia de Olivos, va a visitar a su familia, a su madre. Fue la última vez en el año 62 que el Che estuvo en la Argentina y como consecuencia de eso, no solo de eso, pero como consecuencia de eso, el gobierno de Frondizi es derrocado. Como cosa interesante, en esa famosa conferencia de Punta del Este, eh, el Che plantea que la idea de Kennedy de la Alianza para el Progreso, para los que no lo sabemos, la Alianza del Progreso fue una idea que tuvo el presidente Kennedy, de decir, bueno, para que los países, ¿por qué los países se hacen comunistas en América Latina y en África? Porque la están pasando muy mal mm. económicamente. Porque hay muchos problemas de... Injusticia social, de malos salarios De pobreza estructural Eso Crea las condiciones para que el discurso Comunista se haga fuerte Bueno, Estados Unidos tiene dos alternativas Frente a eso Reprime la protesta social O vuelca una gran cantidad De dinero para mejorar Las condiciones económicas de América Latina Y que eso frene La infiltración comunista Decía Kennedy, una especie de plan Marshall americano Pero eso lo decía él, sí, no, no Estados Unidos, es decir, él representando sí. perdóname a la, a, la, a la república que es Estados Unidos, sí. pero de vuelta volvemos a quién tiene, él claro. no tenía el poder, claro. la, pa, empezaba por su padre, claro, que estaba asociado con una sarta de mafiosos sí. y de gente que se dedicaba, como lo hacen hasta el día de hoy, al, al tráfico de dinero y tráfico de armas y tráfico de personas, y los tipos le habrán llamado al padre de él y le dicen: Mira lo que está diciendo tu hijo. No, va a obligar a que algo le sí, pase. Pero eh, es interesante porque en esa, en esa Por lo misma. Al menos él manifestó eh, eso. En esa misma entrevista que da el che en Punta del Este a Rogelio García Lupo, un periodista argentino, sí. él plantea que él, como delegado cubano, no estaba en contra de la propuesta de la Alianza para el Progreso. Que ellos podían haber formado y podían haber ingresado lo que no iban a aceptar de ninguna manera era lo que él llama la cláusula democrática. ¿Qué era la cláusula democrática? Estados Unidos decía, yo le presto plata a todos, la condición es que abjuren de ser comunistas. Lo que plantea, eh, lo que plantea Che dice, a ver, estamos de, a ver, nos podemos sentar a negociar un acuerdo con los Estados Unidos, pero sin ningún problema. Pero no me Ahora, diga ay, que tengo que pensar. Ahí ¿no? va. <risa> o sea... La ideología nuestra es nuestra. Nosotros... Y aparte porque Estados Unidos, en realidad, volvemos a lo mismo. Es decir, el objetivo del gobierno americano era, digamos, era conseguir cosas que al oído le decían las grandes empresas. En realidad era eso. Es decir, era decir, mira, eh, la Coca-Cola decía que me devuelvan mm. los lo, lo terrenos. Eso también, sí. que me devuelvan. Texaco también, no sé. que me devuelvan tal cosa. Que me, eso era... De vuelta, lo mismo, igual que no pasa acá Vos podés elegir a alguien, pero atrás hay un tipo Te dice, acá tengo una listita ¿Te acordás cuando Néstor dijo que le vinieron con una listita? Bueno. Esa, esa, esa, esa internalización de la figura del Che Lo lleva a giras diplomáticas eh, Sobre todo por Europa del Este, por África En África toma la heroica y frustrada decisión Porque salió mal de, eh, de apoyar abiertamente el proceso revolucionario que se daba en el Congo. No hay que por qué saberlo, algún día lo hablaremos. Eh, la República de Congo, que en aquel momento se llamaba Zaire, hoy se llama Congo, era parte del territorio belga hasta el comienzo de los años 60. Los belgas... No hay colonialismo bueno, eh, vamos a decir esto ¿no? Y no hay potencia colonial que sea buena con el lugar que invade Pero los belgas escribieron el libro de cómo hacerlo peor eh, lo, lo que ha hecho el ejército belga en lo que hoy es Congo eh, ¿Por qué? Principal productor del mundo Congo de uranio, plutonio y diamantes Lo que han hecho los belgas en ese país y en Ruanda es una catástrofe sí, humanitaria sí, sí, el Hasta el día de hoy lo pagan Hasta eso. el día de hoy lo pagan y ahí emerge en medio, perdón, en medio de. Cuando se produce el. el la. se me fue. La, la huida del gobierno belga. El gobierno belga toma la decisión de. de. Bueno, en un acto. De, después de ya haber saqueado Congo, dice, bueno, ahora nosotros no nos retiramos. Llaman a elecciones, claro, y gana las elecciones un tipo que no era para nada bien visto por, ni por Europa ni por los Estados Unidos, Patrice Lumumba, algún día podremos ah, hablar sí, de él, un hombre abogado, joven, un, sí, un hombre sí. muy bello, alto, elegante, del Partido Comunista Congoleño. Muy, muy determinado a muchas cosas. Muy eh. determinado a muchas cosas, que lo que plantea abiertamente es, bueno, reforma agraria, reparto de tierras. Y también plantea, bueno, este, nuestro alineamiento va a tener que ser con la Unión Soviética porque tenemos Europa acá no más y Estados Unidos que, no, que nos reclama deudas que nosotros no contrajimos, el resultado no podía ser otro que el que fue. Un golpe de Estado apoyado abiertamente por los Estados Unidos donde ponen a un dictador que gobernó más de 40 años, Mobutu Cese Seco, eh, que le cambia el nombre al país, llega y dice, esto no se llama más Congo, ahora se llama Zaire porque lo digo yo, este, y emerge ahí una guerrilla de izquierda, eh, comandada por un militar de izquierda llamado este, Kabila, al cual el Che se pone al servicio de él. Él participa durante casi dos años en, la, en el proceso de guerra de guerrillas del Congo, escribe un libro, este, el Che Guevara, sobre esa experiencia, pero... Eh, el proceso congoleño se empantana. Kabila tiene sus diferencias marcadas con el Che, el Che en ese momento como teórico de la guerra de guerrillas había desarrollado una idea que él lo llamaba la teoría del foco. La teoría del foco que es una creación del Che dice una revolución se puede hacer en cualquier lugar, lo que hay que crear es un foco guerrillero, principalmente rural, ese foco guerrillero no tiene que hacer grandes acciones militares simplemente tiene que hacer acciones que los visibilicen, tiene que haber contactos con las ciudades para que este, permitan este, que se conozca que hay un foco guerrillero, eso que va a hacer que el gobierno comience a reprimir, al reprimir va a empeorar la situación social, esto nos va a dar más plafón para que el foco guerrillero tenga más legitimidad y entonces se da naturalmente un proceso de convulsión social que hace que ese foco guerrillero comience a crecer en cantidad de miembros. Kabila le dice, mire, nosotros... No sé si tenemos tanto tiempo para todo. Claro, eso y aparte de... eh, tenemos un proceso de colonialismo muy viejos, tenemos problemas tribales, tenemos desconfianza histórica a las ideologías occidentales, aquí hay que entrar por otro lado... Y usted... Es un hombre blanco, o sea tradición europea. Y bueno, entonces Kabila que vuelvo a decir que era un militante revolucionario, pero a diferencia del, del asesinado Lumumba, no era un hombre alineado del Partido Comunista, era un hombre más de izquierda e independiente, le dice eso que dice usted, acá no va a ir, eh, y el Che, en buenos términos, con su grupo de de veteranos cubanos abandona la aventura congoleña a partir de ahí retoma su acción este, su acción este, diplomática internacional recorre la, la Yugoslavia de Tito la Unión Soviética por supuesto y China y justo es decir porque la historia es compleja eh, algo va a pasar clar, no, dice porque eso? digo que contrariamente a lo que uno pudiera pe pensar eh, Guevara tenía una posición muy eh, adversa, por ejemplo, a la experiencia de yugoslava. Él peyorativamente lo llamaba eh, los, este, los revisionistas del marxismo. O sea, él todo, eh, y lo planteaba abiertamente: todo movimiento revolucionario que mantuviera algún recelo con la Unión Soviética. A él no le gustaba. Eh, se sentía incómodo. Se digamos. sentía incómodo entonces eh, con los chinos no se llevaría con los chinos fue una cosa extraña porque en los escritos que le ha hecho ha elogiado enormemente la revolución china al gobierno de Mao a Mao en persona eh, pero qué le rescataba especialmente de la experiencia china la alianza que había logrado el gobierno chino, mejor dicho el partido comunista chino entre la clase trabajadora urbana y el campo claro cosa que en Cuba no había pasado, porque en Cuba fue centralmente una revolución campesina. Y además que, no vamos a ir por las ramas, sí. pero además en China no son solamente dos, que es decir campesinado y zona urbana, sino que tenés que pensar que tienen no sé cuántos dialectos, y en no sé cuántas zonas donde hasta comen diferentes sí, sí. este, son diferentes, y entonces, de vuelta, es decir el, el, el, el acumulado de injusticias. Y la etapa esa de la humillación que así claro. lo llamaba Mao, eh, provocaron que se amalgamara una Totalmente. unidad. ¿Será posible que los pueblos este, necesitan sufrir tanto para unirse? Y, y, hay, no? y ahí Guevara tiene la, la otra, su otra gran teoría revolucionaria, que es lo que plantea de que Cuba debe de exportar la revolución. Él era un internacionalista. Claro, pero el concepto de exportar la revolución es un concepto que también dentro de la dirigencia cubana revolucionaria marcaba sus límites. Fidel, insisto, y no estamos haciendo una interna, pero la, eh, la, eh, aún los grandes líderes pueden no estar de acuerdo en algunas cosas. ¿Cuál es ese problema? Fidel decía, a ver, la, las revoluciones se, prode, se producen en determinados momentos históricos y geográficos cuando las condiciones objetivas están dadas para que ocurran. No ocurren antes ni no ocurren después, ocurren cuando tienen que ocurrir. Sí, no la podés importar. Ahí va. Y, y el Che insistía mucho con la idea de las condiciones subjetivas de la revolución. A ver, de hecho, cuál fue o su... O la generación de condiciones subjetivas. ¿no? Cuál fue su última gran apuesta revolucionaria. Hay una menos conocida, que es la del Che en Argentina. En el año 1900 cuando se produce el golpe de estado que derroca a Frondizi, el Che el gobierno cubano en su conjunto, pero el Che especialmente toma bajo su égido la idea de decir hay que romper el cerco mediático. Suena la idea? Sí. <risa> Dice, a ver, ya hablaban de eso. Como todo lo que sabe el mundo de Cuba es lo que las cadenas norteamericanas dicen, dicen. de Cuba. Tenemos que crear un modelo comunicativo que rompa el bloqueo cubano. Y como él era argentino, convoca a los periodistas argentinos que él conocía. Y estaba Rodolfo, Rodolfo Walsh, el que crea el, el... Rogelio eh, Rogelio, eh, Rogelio García Lupo uh -huh. y eh, Ricardo Marchetti. Había otros, de los más conocidos. Eh, Walsh, un hombre que en ese momento ideológicamente estaba virando del peronismo hacia el peronismo de izquierda. Ricardo Marchetti, un tipo peronista, peronista, peronista. Y eh, Rogelio García Lupo, un hombre vinculado al frondicismo, ¿no? El eh, más técnico, de Ah, perdón, Adolfo Sí, ¿no? perdón, y me olvido de otro, del cuarto, Osvaldo Bayer. Bah, un hombre vinculado al anarquismo. Los reúne. ¿Qué de la, qué delantera. Qué delantera. Qué delantera. ¿Qué Los delantera? reúne y les propone conformar una agencia cubana de noticias. Prensa Latina. Prensa Latina. Eh... Tengo entendido que Rodolfo Walsh era como el que el, era el... el mecánico que la armó. Ah, ahí va. Este, que fue un éxito. Sí, sí, fue un, un éxito. éxito. De hecho, existe hasta la sí, sí. En ese contexto, él entabla una gran relación personal con uno de estos periodistas, que es Ricardo Marchetti, que a poco tiempo de vivir en Cuba se enamora del proceso cubano y se enamora de la teoría del Che del Foco y de la exportación de la revolución. Y le plantea que él quería asumir el compromiso de eh, comprobar el modelo guevarista en Argentina. Aquí había el, el, lo que llamaban cuando yo era chico el foquismo. El foquismo. Estaba, estaba por, todos lados. por todos lados. Era algo que se discutía y que bueno, de repente uno cuando era muy chico no sabía. No entendía. Y bueno, y ahí este hombre, acompañado de 12 veteranos cubanos y algunos pocos voluntarios argentinos, crea lo que se llamó el EGP, Ejército Guerrillero del Pueblo, que se conformó. En, eh, en la provincia de Salta, y eh, existió uh -huh. este, una vida muy corta porque fue rápidamente infiltrado por, por el servicio de inteligencia de la Marina, y bueno, fue rápidamente aniquilado y Marchetti es hasta el día de hoy un, des un desaparecido. Eh, este, ese, intento, ese primer intento del foquismo argentino-guevarista eh, lo lleva adelante un periodista Hoy diríamos un, periodi un periodista militante, diríamos hoy, eh, que decidió heroicamente, equivocadamente no, pero heroicamente eh, poner su cuerpo y su vida para la constatación de una teoría y para enfrentar, también hay que decir, a una dictadura, porque estábamos en el año 63-64, es decir, con el peronismo proscripto, el comunismo proscripto y en situación de dictadura fracasada la experiencia argentina, al menos de la teoría de, del foco eh, guerrillero, poco tiempo después es el propio Guevara, como ya sabemos, el que asume el compromiso de llevar adelante esa teoría en Cuba, en, Cuba, Bolivia. en Bolivia, donde también había una dictadura militar, la dictadura del general René Barrientos, un hombre abiertamente leñado con los Estados Unidos, tenían una, una situación económica básicamente semifeudal, el movimiento del MNR había sido desplazado del poder y estaba proscripto, el campesinado indígena estaba peor que nunca, los sindicatos comunistas, principalmente los mineros de Cochabamba, estaban en pleno estado de ebullición. Entonces, el Che considera que ahí están dadas las condiciones subjetivas para la revolución. Pero... Él no cuajó mucho con, con los movimientos Por eso, eh, de, a de ver, izquierda locales. Y esto no es eh, no es bajarle el precio a nadie. No, digo. no. Porque eso de es hecho, el objetivo. Fidel cuenta que él no estaba de acuerdo con, ni con la teoría ni con la, con la idea. El che toma la decisión de hacerlo igual, escribe esa famosa carta eh, de despedida al pueblo cubano, donde escribe esa famosa frase: siento de nuevo. Eh, el tintineo de, la, de mis espuelas que pinchan la panza de rocinante y parto con la larga al brazo a enfrentar nuevos desafíos bueno, se viene a Bolivia este, acompañado de un grupo de cubanos entra vía Montevideo a Bolivia con un pasaporte como uruguayo este, se radican en La Paz y ahí comienzan a irse al interior eh, y donde fundan el ELS eh, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, eh, y toma una decisión, una decisión más, eh, que, que estuvo equivocada, el tiempo lo demostró, de decir, bueno, nosotros somos este, el brazo armado de, eh, del Partido Comunista Boliviano, el Partido Comunista, que en ese momento lo dirigía un obrero, que era el presidente de la COB, la Central Obrera Boliviana, un obrero sí, sí, vinculado sí, sí. a los mineros, le dice... Para un poco. Un momento, a ver, usted no nos puede decir que usted son el brazo armado nuestro, porque eso no... A ver, ustedes se van a ir al monte y a nosotros nos van a meter en cana todos. Nosotros tenemos que controlar la lucha sindical y ustedes hacer la teoría del foco, pero en, la conducción política la tiene que hacer el partido... Porque aparte son bolivianos. <risa> claro, porque a, claro, aparte el <risa> país aparte es nuestro. Eso, el, el, el territorio de ellos. Sí, en fin. la, la posición del Che es no. Mientras yo esté acá en Bolivia, el jefe de la conducción, el, el conductor político soy yo. Eso genera un marco de tensión. Le cuesta mucho al ejército guevarista incorporar eh, o, eh, campesinos y especialmente indígenas. ¿Por qué? Porque, iba a pasar lo mismo que con el Congo Porque los indígenas tenían también una posición Frente a las teorías occidentales más. De, claro. Eh, no logra establecer Un vínculo aceitado con el gran Apoyo que tenía el Partido Comunista Que eran los, eh, los mineros de Cochabamba Porque el Che estaba en la zona de la Yunga Más en el límite sur-este-este -este. Lo cierto es que Esa aventura heroica Termina como termina, termina en, en un fracaso, termina en, una, en la captura del Che y en su posterior asesinato. Eh, lo cierto es, perdón, un último dato, tenía 39 años al Che Guevara cuando lo asesinaron. Ahí vemos que la vida de las personas no se miden como una recta por los años, se miden en realidad por... este por las luchas que incorporan por lo que dejan y por lo que aportan a la comunidad de la cual son parte ¿no? este, la figura del Che o la vida material humana del Che terminó ese 8 o 9 de octubre de 1967 ahora la figura histórica del Che, la dimensión política del Che como la de Evita como la de otros que queramos nombrar de Mandela, son infinitas son personas que han le han dado a la mayoría de las clases populares del mundo lo único que todavía no nos han podido eh, quitar, que es la voluntad, la disposición de intentar transformar el mundo. ¿no? Y a dos meses de la muerte del Che, y con esto voy terminando, en nuestro país escribe la primer biografía del Che, que se llama eh, Mi amigo el Che, que a es un, li un libro que escribe Ricardo Rojo, diputado radical, amigo del Che, compañero en uno de sus viajes, este fue el primer libro que se escribió sobre el Che. O sea, el Che es asesinado y a los siete meses sale este libro escrito. De hecho, él lo comienza a escribir con el Che vivo. Eh, y lo interesante de este libro es que eh, quería leer eh, el final, porque el final, este, este, este periodista, político radical, Ricardo Rojo, le manda el manuscrito para que lo revise Juan Perón. Estaba Mira. exilado en España, que ya sabemos se reunió en el año 1964 con el Che en un convento, clandestinamente. No sabía eso. Eh, está comprobado por, eh, por los servicios de inteligencia españoles, del franquismo y por la propia CIA que se reunieron al menos una vez. Este, algún día podemos hablar del de vínculo complejo entre Perón, John William Cook y Cuba, que fue muy interesante en esa época. Bueno, y le manda el libro, el manuscrito le manda Ricardo Rojo no como para que se lo corrija a Perón sino para decirle, mire, voy a escribir este libro ¿Usted qué le parece? Y Perón lo lee tipo muy lector, muy ávido y le envía una carta de agradecimiento con sus apreciaciones. Tanto le gustó al autor que la primera edición sale con el epílogo de la carta que Perón le manda. Una carta escrita el 2 de agosto de 1968 Bueno, hay manifestaciones de cariño bla bla bla bla bla, bla y eh, Per, eh, Perón termina diciendo esto. Yo soy de los que piensan que así como no, han, no ha nacido el hombre que escape a su propio destino, no debería nacer el hombre que no tenga una causa para servir, que no tenga una causa, un motivo que justifique por el, su pasaje por esta vida y por la historia. Guevara ha sido un hombre de una causa y eso es suficiente para colocarlo en la historia así con mayúscula, con valores propios e imborrables. Por otra parte, luchar contra el imperialismo, con o sin éxito, ha sido, es y será en todos los tiempos un sello de honor para los hombres libres. Y eso nadie lo podrá borrar del epitafio que Guevara tiene sobre su tumba, incierta en el espacio, pero tremendamente verdadera e imborrable en el tiempo y la memoria. Casi nada. Eh, yo estaba pensando, digo, dentro de los movimientos populares de toda América Latina y del la África, siempre cometemos el, el error de, de, de, de la autoflagelación y la división. Y cuando él dijo eh, William Cook, Perón, y este, el Che Guevara, yo manejé, me lo hice futbolístico Dije, eso es la defensa de un equipo que en realidad está siendo uh -huh. atacado todos ah. ellos por otro equipo que los golea. Uh -huh. sí, sí. ¿Entendés? Decía, ellos no son diferentes, uh -huh. no son extraños, uh -huh. pertenecen a un mismo equipo sí, sí. que trata de salvaguardar, trata de buscar la dignidad de los pueblos en este barrio al que yo llamo Latinoamérica. Uh -huh. Con distintas, y a veces. Eh, al costo de la vida, como uh -huh. en el caso de, de, del Che, también las próximas generaciones van aprendiendo qué cosas no tenés que hacer porque no dan resultado. No podés importar cosas, no podés importar ideas. Uh -huh. Los pueblos tienen sus tiempos, tenés que reconocerlo, no te tenés que enojar. Y como yo siempre digo, tenés que preguntarte si aún teniendo toda la razón, ¿por qué no confían en vos? Uh -huh. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué estás haciendo de mal? Este hombre se ha entregado, a mí desde chico siempre, yo me acuerdo que eh, le contaba a mis amigos, le he contado a él desde que vivo acá, en Uruguay el día de la muerte del Che, cuando yo era chico, se paraban todos los colegios de Montevideo, todos los liceos, uh -huh. todos, eh, había paro, con dictadura también, yo me acuerdo que en mi liceo, el liceo 20 de Punta Gorda, teníamos un militar, yo la primera uh -huh. vez en mi vida que veía un militar, dentro de un colegio, y que el tipo nos gritaba estudiante comunista, estudiante tupamar, o subversivo, y todos nosotros callábamos la boca, sin decir nada, porque era un minuto de silencio para el Che. Uh -huh. Y así suce sucedía en todos los liceos públicos. Porque era una persona muy importante. Entonces, y pensar, no pensar que se equivocó, estás pensando que él te enseña con su sacrificio. Claro qué cosas no tenés que hacer entonces hay veces que no hay que ser tan huevón como dicen los <risa> chilenos y mirar lo que, lo que han hecho las otras generaciones Por, y entonces uno ve Bolivia hoy en día decir, Bolivia lo ha sabido resolver, lo está resolviendo y lo está resolviendo con sus cosas en su territorio con sus líderes uh -huh. no ha necesitado importar nada Sí, la derecha boliviana <risa> necesitó importar armas <risa> claro. y balas para frenar a ese sí, pueblo. Claro. Pero hay que tenerle paciencia a los pueblos y preguntarte si yo estoy diciendo la verdad revelada, ¿por qué no confían en mí? ¿Qué macana me estoy mandando? Porque que te están mandando una macana, te la están mandando. Sí. Así es un gusto. Nah, yo vale. siempre estoy hmm. aprendiendo. Aprendemos eh, juntos. Aprendiendo contigo, porque yo al nacer en Montevideo, hay, me falta una parte, eh, de, vine a los 17 años, me falta una parte de, de la historia del pueblo argentino. Claro, sí, bueno. Entonces, eh, yo no sabía que Perón se había juntado con. Algún el, día hablaremos con, de, con esa, che, de, de esa rueda. Eh, como cuando contaste sobre la mamá de, de Perón, este que mapuche, uh -huh. o Tehuelche, Mapuche, sí. digamos, básicamente sí. del sur. Entonces ahí le entendés cosas. Le entendés cosas, le entendés la pasión del tipo que dice, yo no me banco que mi pueblo uh -huh. sufra. Estamos armando un lindo rompecabezas, ¿no? Estamos armando, pero en tu cabeza siempre te decimos, no te estamos pidiendo ni te estamos infiriendo estamos protegiendo nuestra subjetividad y vos tenés la peor parte la que no querés hacer que es pensar por vos mismo por vos mismo entonces ¡Ah, que estamos... Todo, cuando vos me empieces a gastar ya estás pensando despedir a la gente. Bueno, este, se viene un fin de semana largo. Traten de descansar. A los que son padres, feliz día. A los que son hijos, feliz día también. No, Las dos cosas son muy difíciles. Sí, Ser padre e hijo es muy difícil. ¿Eh? Este, bueno, y, y felicidades la próxima semana a todos los niños y niñas. Y acá volvemos al tema. Y niñas que juren la bandera en nuestra querida, eh, lacerada, pero todavía resistente patria juren la bandera pensando que no tiene que haber exclusiones de ningún tipo. Entonces ahí van a hacer un juramento en paralelo con los revolucionarios de 1810. Hasta luego.